Seguimos y seguimos con, con otro grande, que, que, que Juan lo citó, eh, Biórica también lo citó, eh, Elena lo citó, y que los que han participado en el Seminario Internacional de Historia de Español de América lo recuerdan con mucho cariño, porque fue la, la, la conferencia dedicada a, a Venezuela, que fue una verdadera cátedra, y es nuestro querido Antonio Corredor, eh, que ahora está en Zurich, bueno, él, él está afiliado a, a, a Zurich, pero, pero también está en Nochatel, creo. Y, Antonio, también de la línea, vean ustedes cómo se va generando esta familia, también de la línea de, de la Gile, es decir, nos encontramos allí hace muchísimo tiempo atrás, eh, cuando uno está investigando, previo al doctorado, en Historia de la Lengua ah. y Historiografía de la, de la Lengua. Y Antonio nos va a hablar de la historiografía a la historia de la lengua. Reflexiones en torno a las observaciones sobre el español de América de Pedro Enrique Ureña. Vean cómo estamos poco a poco bajando ¿no? en, en, en el objeto de nuestra celebración, que es el sabio dominicano. Antonio, querido, el micrófono todo tuyo. Eh, no sé si se me oye, eh, ¿Sí? si se me oye bien. Eh, pues bueno, para empezar, muchas gracias Soledad por, por la invitación, soy reincidente aquí, eh, emocionado de ser reincidente en la Universidad de Chile, eh, gracias a tu, a, tu a tu invitación y, eh, y bueno, agradecer, eh, aunque no sé si está todavía, pero bueno, agradecer el, el comentario eh, siempre generoso de, de Juan. Eh, y eh, bueno, me ha parecido magnífico lo que la presentación que tú acabas de hacer del título. Eh, ya te voy a, a comentar por qué, ya, ya logran. No sé si puedo, no sé si es compartir pantalla. Esta sí, vez puede, tengo, sí. tengo un PowerPoint o algo parecido. A ver. Yo no sé si esto se ve. Sí se ve perfectamente. Vale, eh, ok. Eh, bueno, no, no lo veo yo porque queda la mitad de la pantalla con las pantallitas, pero bueno, da igual. Eh, mm, bien, yo, yo voy a hablar de, eh, de la historia lo llamado de la historiografía a la historia de la lengua. Eh, como Soledad me conoce muy bien, sabe que son dos obsesiones eh, mías, eh, que además creo que deben estar siempre mm, relacionadas y por eso, a propósito de, eh, de la figura de Pedro Enrique Sureña, que recordamos aquí eh, hoy, eh, pues voy a hablar un poco de, de esto, eh, y, eh, y bueno, me voy a referir a algunos de los problemas a partir del texto de Pedro Enrique Sureña de 1921, que es en principio el, el texto sobre el que celebramos el centenario, eh, que es el, eh, el texto Observaciones sobre el español en Enrique Sureña, eh, y eh, bueno, voy a hacer algunas menciones eh, sobre eso. Bien, voy a hacer algunas consideraciones previas. Eh, y voy a tratar, yo siempre soy un poco caótico, pero espero dar con, con las ideas. Eh, lo primero a lo que me quiero referir es precisamente a eso que llamamos historiografía lingüística, historia de la lengua y la manera en la que, eh, eh, en la que podemos... Me fui atrás... Ah. Ajá. Y la manera en la que esas dos eh, disciplinas eh, son, o, o en la manera en que los historiadores de la lengua utilizan la historiografía lingüística o no. Tú has mencionado la Agile, la Asociación de Jóvenes Investigadores de eh, Historiografía e Historia de la Lengua Española, que me parece una, una, una asociación, aparte de por razones extraacadémicas, una asociación extraordinaria, tienen la virtud de que reúnen la misma asociación a, a investigadores de ambas disciplinas. Eh, es decir, y que eh, se considera que de una manera o de otra forman parte de un mismo asunto. Es verdad que en las distintas etapas de la Gile eso ha ido variando, ha habido épocas en las que hay menos interés por la historiografía y eh, otras en las que hay eh, un poco más. Eh, de todas formas, y, y, y quizás lo que me interesa de todo esto, como tú has dicho que esto forma parte, o como sabemos que esto forma parte de un seminario que tú ofreces en la Universidad de Chile, yo espero que esto lo estén viendo estudiantes de, de cualquier eh, nivel, porque lo que me interesa a mí eh, aquí, a propósito de Pedro Enrique Jureña, es también eh, señalar, la importancia de la historiografía lingüística y de lo que yo he llamado, no sé si, si lo llamado así, la conciencia historiográfica que deben tener los historiadores de la lengua, es decir, la manera en la que leemos. Y entonces aquí comienzo con dos primeras preguntas que me hago, que uno puede hacerse, que son, ¿cuáles son las fuentes que utilizan los historiadores de la lengua? Eh, se ha hablado ya en las, en las tres ponencias anteriores, de eh, que van, iban directamente sobre el objeto de estudio de la historia de la lengua, es decir, sobre... Eh, sobre la, una lengua histórica y sobre la historia de esta lengua eh, y, de, y de sus fenómenos, etcétera ¿Cuáles son las fuentes? Se ha hablado de, como fuente primaria la, los documentos indianos, en el caso del español americano y, eh, pero no solamente la, la, las fuentes primarias son las que mm, suelen ofrecer datos al historiador de la lengua, sino que naturalmente esas fuentes primarias se ponen en diálogo con las fuentes secundarias algo de, de metodología más, más o menos elemental eh, La pregunta entonces eh, a la que yo me voy, es cuál es el uso que hacen de esas fuentes los historiadores de la lengua. Es decir, cuando un historiador de la lengua va a confrontar sus datos con la bibliografía secundaria, ¿de qué manera se enfrenta a esa bibliografía secundaria? ¿De qué manera se enfrenta a esos, eh, a esos datos? Eh, no puedo ver el chat, yo no sé si lo que me están escribiendo es alguna pregunta o alguna cosa Recuerda, Soledad, que me puedes interrumpir en cualquier momento. Porque... No, no te preocupes, son cosillas técnicas. Tú ah, ahí vale. dale nomás. Entonces, eh, decía que eh, el uso que, que hacen los eh, historiadores de la lengua de esas fuentes, o, también es importante saber cuál es el uso que se da a las fuentes primarias, por supuesto, pero me interesa aquí el uso que se hace de las fuentes secundarias y por qué es importante lo que yo... Eh, eh, siempre insisto en, en llamar la conciencia historiográfica que debe tener el historiador de la lengua. Eh, voy a partir de, un, de una definición eh, más o menos elemental de historiografía lingüística, que es de Pierre Swiggers, eh, uno de los grandes de la historiografía lingüística, eh, que tienen ustedes eh, ahí, no la voy a leer, la pueden eh, leer ustedes, pero que eh, es una definición, creo yo, bastante amplia, luego él por supuesto desarrolla en ese mismo texto, cuya lectura recomiendo y cuya referencia estará al final, eh, desarrolla muchísimo más todo lo que son los problemas y métodos de la, eh, de la historiografía lingüística. Pero básicamente eh, ese estudio de, la, de esa producción escrita, ese estudio de lo que se piensa sobre la lengua, es lo que eh, la historiografía lingüística recorre. Eh, en este sentido, hay dos grandes eh, interrogantes que a mí me interesan eh, mucho en este sentido. La primera de ellas es cómo leemos los trabajos que estudian la lengua. Es decir, cuando, cuando leemos a Rafael Lapesa, cuando leemos a Antonio Narbona, cuando leemos a Germán de Granda o cuando leemos a Pedro Enrique Jureña, ¿cómo leemos esos trabajos y con qué objetivo los leemos? Es decir, podemos separar, podemos buscar simplemente datos en ellos eh, o podemos tener una, otro tipo de lectura. En este sentido, hay una segunda pregunta que es cómo separamos entonces los datos de las ideas lingüísticas. Es decir, cuando yo voy a buscar un, eh, un dato de la historia de la lengua española, por ejemplo, en un libro de Rafael Cano Aguilar o de Rafael La o de Menéndez Pidal, yo puedo buscarlo para extraer de esa bibliografía secundaria un dato que ellos ofrecen, que ellos hayan encontrado en algún documento, en algún libro, o en algún tipo de fuente, sea la que sea, o yo puedo leer ese texto de otra manera. Es decir, es más o menos esa la diferencia eh, es verdad que esto se, se pierde también más tiempo, entre comillas, con esto, porque implica una lectura mmm, total de los textos. Es decir, no voy solamente a, a, al libro de Cano Aguilar a buscar qué dice sobre el ceseo, sino mmm, hago una lectura o, o, o toca, hacer una lectura mucho más abarcadora, o mucho más completa, más total de, de, del texto o del libro en este caso. Entonces, en este sentido, podemos decir que hay dos tipos de lectura. Hay una, hay una primera lectura, que es la lectura de los textos para extraer datos. Es decir, yo me voy a cualquier eh, libro, por ejemplo, un libro de Herrero Ruiz de Loizaga, yo no sé si se ve al revés o no por la cámara, eh, si yo me voy a, a buscar este, este, este libro... Eh, porque quiero saber algo sobre las construcciones causales, por ejemplo. Entonces yo puedo ir específicamente a ese capítulo, ver que dice extraer los datos que necesito para mi artículo sobre las, o mi clase sobre las construcciones causales. Él dice que las causales tienen A, B o C, estas formas, estas estructuras en la historia del español. Yo las copio y las ofrezco. Esa es una forma, es decir, que utilizo este texto para extraer datos. Pero hay un segundo tipo de lectura, que es el de leer los textos. En cuanto a texto. Es decir, eh, por eso me parece también magnífico la referencia que hiciste antes a la, a la escuela de los anales. Es decir, entender los textos de una forma mucho más amplia, mucho más profunda. Eh, entonces, antes de extraer un dato, yo me, me hago la pregunta de: este dato que yo estoy intentando extraer, ¿qué estructura tiene dentro del libro? Eh, ¿Qué tipo de dato es? o sencillamente por qué aparece o no aparece un dato determinado en un libro específico. Es decir, que um, um, cuando leemos o, o hacemos de las fuentes secundarias con conciencia historiográfica, eh, um, entonces nos, um, intentamos leer el texto ya no solamente en cuanto a los datos que ofrece, sino en cuanto a las ideas lingüísticas que están detrás de esos datos. ¿Ok? Es decir, cuando un, eh, un libro sobre la historia del español en América nos habla de un determinado fenómeno, eh, voy a poner un ejemplo, eh, o, o, o los estudios de morfosintaxis histórica de Rafael La Pesa tienen una concepción de la lengua detrás de esos estudios. Entonces los fenómenos que están ahí tienen detrás, eh, un, hay, un, hay un pensamiento lingüístico detrás. Y lo, lo, los datos que ofrece, los fenómenos que estudia, son aquellos que le permite su marco teórico o que le permite su visión de la lengua. En este sentido, eh, eh, es, por eso es que no, no, no podemos ir a buscar en los textos, eh, es decir, los textos siempre van a tener cosas que no nos dan. Eh, y, y es un poco lo que hablábamos, lo, la, la discusión, que me, me encanta que se haya dado la discusión en el chat sobre, sobre el pobre Pedro Enrique Jureña, eh, que sobre que si dijo, que si no dijo es decir, todos los textos van a tener muchas más cosas que no dicen el asunto es por qué no dice eh, eso y ya sobre eso pues podemos nosotros hacer cualquier tipo de hipótesis según, según también nuestras propias eh, ideologías nuestros propios gustos, nuestras propias, nuestra propia concepción del, eh, del lenguaje eh, entonces eh, digo estas consideraciones previas para entender eh, para ir a, a Pedro Enrique Sureña y el, lo, lo que quiero hacer aquí, yo odio la palabra reivindicación, pero, eh, pero eh, me gustaría hacer una reivindicación de la figura de Pedro Enrique Sureña en varios flancos, en varios espacios y lo que creo que es importante eh, es eh, leer a Pedro Enrique Sureña o releerlo, que es el título que había pensado originalmente para esto, ¿no? releer a Pedro Enrique Sureña y de hecho creo que lo tengo aquí en, eh, en un apartado. Eh, es decir, releer a Pedro Enrique Jureña 100 años después. Tenemos esa idea de que, eh, de que un texto que tiene 100 años pues deja de tener eh, utilidad, que un texto que tiene eh, 100 años tiene, pues está equivocado, su concepción del lenguaje es equivocada. Además, imagínense, el pobre Pedro Enrique Jureña que ha, eh, que ha eh, escrito esto antes de la aparición de la sintaxis eh, en 1957, que no es tal, ¿verdad? La sintaxis ha estado siempre. Eh, es decir, hay sintaxis y morfosintaxis en Pedro Enrique Sureña, hay muchas cosas en Pedro Enrique Sureña, muchas más incluso de las que pensamos. Entonces, en este sentido, hay, eh, tenemos la idea de que textos de otras épocas, eh, los vemos más bien eso, en, en forma negativa, aun cuando la historiografía lingüística, esto lo dice también Pierre Swiggers, debe hacerse, debe también estudiarse por la vía negativa, es decir, por qué no, es, no han dicho estos autores algo sobre algún aspecto determinado. Lo que a mí me interesa entonces eh, con el texto de Pedro Enrique Sureña que hoy estamos celebrando es eh, precisamente leerlo, releerlo y mostrar... Mmm, que se pueden leer los textos de otra manera y que eh, hay que tratar de leer muchas veces no solo entre líneas, sino tratar de ver la enorme cantidad de sugerencias que hay en los textos que a veces dejamos pasar de largo porque nos enfocamos en, eh, en es decir, nos, nos han enseñado, esto creo que lo dije también en la otra sesión que tuvimos la otra vez, nos, nos han enseñado que hay ideas principales, e ideas secundarias, y vivimos amarrados a las ideas principales, que son las que tienen los manuales, normalmente, eh, los manuales de historia de la lengua eh, han, han encasillado a Pedro Enrique Jureña como antiandalucista, eh, y, y lo han convertido más o menos en una especie de autor maldito dentro de la, dentro de la bibliografía, y, eh, pero como ocurre con, con muchos de los autores malditos, eh, es un autor que se cita mucho pero que se lee poco, es decir, y, y, y hay, hay una razón en, en, también en este sentido que justifica esto, eh, que tiene que ver con lo que eh, Pierre Figueres llama la epihistoriografía, es decir, hay, eh, o sea, no hay fuentes accesibles para leer a Pedro Enrique Jureña, que además tiene una historia textual medio eh, rara, medio complicada, pero no puede unir una, a una librería, uno va a Casa del Libro en Madrid y no puede comprar un libro de Pedro Enrique Jureña, creo, no sé estoy aquí inventando, pero creo que, que no, es decir, no es, eh, no es un autor eh, o sea, uno, eh, y sobre todo en este texto que nos interesa que eh, alguno pueda tener un acceso tan, eh, tan fácil, a mí me llevó mucho tiempo de hecho lograr tener el texto de 1921 eh, en este sentido entonces digo que es un autor que se, eh, que se, se, se cita mucho y se cita casi siempre en ese sentido. Eh, eh, entonces, la primera, el primer punto al que quiero ir es que Pedro Enríquez Ureña es un lingüista, porque eh, también eh, tenemos o, o existe la idea de que Pedro Enríquez Ureña es una especie de, de, de tipo raro que hablaba de todo un poco, que era más bien como una especie de ideólogo, es decir, los hispanoamericanos, eh, también por, por culpa nuestra, pero digamos, los hispanoamericanos a, a muchos nos ven desde afuera sin, como simples ideólogos porque somos hispanoamericanos y los hispanoamericanos nos, nos vemos a nosotros mismos como ide ideólogos por lo mismo. Pero eh, el, el, podre, el, el pobre Enrique Jureña ha sido visto como un, eh, como un simple ideólogo con todo este tema de la, eh, de la, de la generación del centenario de 1910, etcétera eh, Y también es verdad que hay todo un tema como en todo lingüista, hay un tema ideológico que muchos autores, como tú mencionabas a Valdés o como José del Valle y muchos otros han, eh, han mencionado que está detrás, por supuesto del de, de pensamiento lingüístico de Enrique Sureño, pero cuando uno lee con detalle solamente ese artículo de 1921 ve que hay eh, que, que, que se trata de un trabajo de un lingüista a carta cabal, es decir, de un lingüista con una grandísima formación la, la lingüística, eh, también repito, la lingüística eh, es, decir, es una disciplina que, eh, que existe, que ha existido más o menos siempre, por decirlo así, ¿verdad? Es decir, la lingüística tampoco es una cosa eh, reciente. Yo sé que hay muchos lingüistas que tienen este debate, en fin, sobre si es una ciencia o no es una ciencia, que tampoco tiene mayor importancia en este sentido, pero eh, el, el Pedro Enrique Sureña es un lingüista con una formación filológica, por supuesto, de su tiempo, como no puede ser de otra manera, eh, y eh, lo que él publica en 1921 tiene detrás por lo menos, en, eh, para el caso americano, 50 años de tradición, por lo menos, si no más, si nos vamos hasta el cedo, por ejemplo, eh, pero mm, hay toda una tradición eh, que él conoce de la lingüística, sobre todo de la lingüística de generales del siglo XIX, que, eh, que está eh, presente en ese texto y eso lo podemos ver. Ya diré en qué se pueden ver estas cosas. Toda esa gran obra lingüística de Pedro Enrique Sureña está eh, concentrada sobre todo en su obra como americanista. Es decir, a Pedro Enrique Sureña le interesa, alguien decía en el, en el chat, que eh, si a él le interesaba por la autonomía de, de, de Hispanoamérica o algo así. Pero, claro, eso, eso es uno de los puntos centrales de Pedro Enrique Sureña eh, y eh, ya sabemos que eso en cierto modo condiciona buena parte de sus ideas, pero no todas. Es decir, eh, hay, hay, una, hay, hay una, un, un aparataje lingüístico eh, profundamente riguroso en el artículo de Pedro Enrique Sureña que, eh, que es irrebatible por, por, por este tipo de cosas, es decir, que va más allá de, de eso. Irrebatible en su contexto, en ese artículo y en lo que él quiere decir. Otra cosa es lo que nosotros queremos que Pedro Enrique Jureña diga, o lo que creemos que dice según, lo, según la tradición, y volvemos a la epistoriografía que también dice Pierre Suigues que se encarga de corregir errores, que, que, que la tradición eh, lingüística va repitiendo una y otra vez. En este sentido, conocemos a Pedro Enrique Jureña sobre todo por la llamada polémica andalucista, eh, que a veces me pregunto si realmente lo fue, si, si fue tanto en ese sentido o, o no lo fue. Y sobre todo dentro de la polémica andalucista es reconocido por su posición antiandalucista, que ahí es cuando digo que se ha convertido Enrique Sureño como en una especie de autor maldito, de autor proscrito, de cómo un diablo se ha atrevido a plantear eh, semejante eh, eh, idea frente a, eh, a, a, a los aplastantes datos que dio Boyd Bowman, por ejemplo, muchos años después. ¿no? Entonces, en este sentido, vemos que eh, Enrique Sureña eh, creo que muchas veces ha sido tratado con, con cierta distorsión y con cierta displecencia, sobre todo porque eh, quizás no se le ha leído con, con demasiada atención. Entonces, a mí lo que me interesa es ver a Pedro Enrique Sureña más allá del antiandalucismo. Y leer su texto y ver cuántas de las sugerencias que él da, cuántas de las cosas que están en su texto entre líneas o que están en, en, las, en sus notas o en, o, o en el marco general de lo que él plantea, nos sirven 100 años después todavía. Eh, es decir, se puede dar todo un seminario de historia del español en América solo con este texto. Eh, y eh, independientemente de aquellos datos que él da, que, que, que están equivocados según los, los conocimientos actuales, pero el marco general en el que Enrique Sureña actúa, creo que es eh, un marco eh, importante, interesante y de una validez que yo creo que podemos ver al final. Bien, para poner un poco de contexto en esto, voy a hacer un brevísimo repaso de esa polémica andalucista, porque es importante ver los, eh, eh, eh, cuáles fueron estos textos, cómo ocurrió esto. En primer lugar, tenemos este texto de 1920, que es el de Max Leopold Wagner, eh, que es el latín vulgar y el español eh, americano, eh, que, bueno, yo lo había puesto originalmente, no sé si aquí creo que no se nota, pero yo le había puesto un, un espacio más, porque yo considero que ese texto no pertenece, eh, esa, esa publicación de 1920 en sí no pertenece a la, a la polémica, dado que no es un texto que, eh, es decir, ese texto de 1920 no genera el de 1921 de Enrique Sureña. ¿okay? Enrique Sureña no lee, es lo que se cree, lo que podemos decir, y el mismo Enrique Sureña lo dice en 1932, eh, no ha leído el, ese texto en, eh, en alemán. Entonces, eh, ese texto de Max Leopold Wagner es un texto importante porque lo va a hacer en su edición de 1924. El texto de 1921 es el que podríamos, podríamos pensar que inaugura la polémica, aún yo no estoy tan seguro de que sea el que realmente la, la inaugura, pero bueno, inaugura la, la, la, la, la llamada polémica andalucista, porque, y vamos a ver qué es lo que dice sobre el andalucismo, porque es en definitiva... Eh, el que echa a andar más o menos esto. Sin embargo, vemos que el texto de 1924 no es eh, en realidad una respuesta al texto de Enrique Jureña, es el texto que se ha publicado en 1920 y que se publica en los cuadernos del Instituto de Filología, que en realidad eh, no se llamaban así, se llamaba simplemente tomo uno, cuaderno uno. Eh, es lo que dice la portada, ya la vamos a ver. Y que es una traducción que se hace del texto de 1920, algunas notas que, que le añade, además, Enrique Jureña muy interesantes. Eh, evidentemente, notas en las que Enrique Sureña ya empieza a sacar sus lanzas contra algunas de las ideas de, eh, de Max Leopold Wagner. En ese sentido, es realmente ese texto de 1925... Eh, que tampoco es tan largo, que también se publica en Buenos Aires, en el Instituto de Filología, El Supuesto Andalucismo de América, donde yo creo que empieza ya la carga fuerte de, este, de ese tema de la, de, la, de la polémica, en donde responde a Max eh, Leopold Wagner. Vemos entonces que hay aquí, si pensamos, eh, vuelvo a, a, a Pierre Swiggers, en la idea de que la cronología de, los, de las ideas lingüísticas no son lineales, sino que son más bien como la, tienen, tienen lateralidades y tienen es decir, a veces se superponen algunas capas, vemos entonces que no hay, aquí hay una cronología, una, una sucesión de años, pero el texto del 24 en realidad es una traducción del texto del 20 y no necesariamente uno genera el siguiente. Eh, al texto del, de, de 1925 responde Wagner con el supuesto andalucismo de América y la teoría climatológica, eh, que eh, vuelve a responder Enrique Sureña en dos textos más de 1930 y de 1931, eh, en los que eh, le responde a Wagner porque además considera que ha habido una eh, incomprensión de algunas de las cosas que ha dicho en sus textos anteriores. Y finalmente cierra con un cuadernillo muy bonito en el año 32 eh, que reúne algunos de los textos anteriores eh, eh, que lo, lo dedica solo a, a este tema que es sobre el problema del andalucismo dialectal de eh, América que es eh, además un, es un libro bellísimo, es el anejo primero de la, eh, de la Biblioteca de Dialectología Hispanoamericana, que es una de las colecciones de libros más espectaculares que se han hecho eh, sobre, sobre, sobre el tema. Este es el, el pequeño anejo, yo no sé si lo pueden ver allí, de 1932, que, eh, que es digamos como de, de las últimas cosas que eh, Enrique Sureña dedica a este, eh, a este asunto. Luego tiene otras en etcétera, posteriores. Estos son, eh, para que vean, porque creo que en la historiografía lingüística es importante también ver la materialidad de las cosas, es decir, es importante ver cómo se leyó esto, eh, y el artículo de 1921 aparece en este cuaderno en, eh, de la revista de Filología Española, en este tomo 8 de, la, de 1921, esta es la portada, y lo que tenemos al lado es el llamado cuaderno del Instituto de Filología de Buenos Aires, en donde está el texto de 1924 de Max Leopold Wagner, eh, acompañado nada menos de textos de Menéndez Pidal y de Tomás Navarro Tomás. Es decir, vemos, vemos ahí también, y lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, la entidad de la, de, de la discusión que se está dando. Es decir, eh, esta discusión se está dando eh, al lado de discusiones de las que, eh, de las que se, se están planteando entre Menéndez Pidal, Tomás Navarro Tomás y otros autores de su época. Lo que podemos ver aquí, este es el sumario de ese eh, tomo octavo de, de la revista de Filología Española, en la que está el texto, y vemos que el texto de Enrique Jureña está escoltado, nada menos que por un texto de Américo Castro, por cierto, bellísimo texto sobre los aranceles de aduanas del siglo XIII, sobre el léxico, eh, y eh, un texto de Ramón Menéndez Pidal, ni hablar ya de los nombres que aparecen en la miscelánea, ¿verdad? Es decir, eh, este es el contexto... Eh, o, o lo que Córner llamaba es el, el ambiente ¿no? intelectual en el que, en el que aparece eh, ese texto que hoy estamos celebrando, eh, eh, o del que estamos celebrando ese, ese centenario, ¿no? eh, y que inaugura más cosas de las que eh, a veces se, se piensa. Eh, bien, esta es la primera página del artículo de Pedro Enrique Sureña, este no lo, no, no lo saqué en fotografía, sino escaneado y por eso se ve blanco y no, no en color, pero este, esta es, este es el, digamos, facsimilar de la, de la primera página del, eh, del, del artículo de la revista de Filología Española, y, eh, y, y lo primero que, que interesa aquí, que vamos a ver aquí, eh, y que me llama mucho la atención, que tiene que ver con eso que hablábamos de la epistoriografía es el propio título del artículo, es decir, el, el, el título original del artículo es Observaciones sobre el Español en América. Eh, esta preposición de la que ya hemos discutido en otras ocasiones y de la que hemos eh, hablado, eh, eh, la tenemos todos tan, eh, digamos, por tradición, tan dentro de nosotros que, que, que cuando Soledad leyó al comienzo, eh, ahora hace 15 o 20 minutos el título de la ponencia, lo leyó, pero en vez de decir en, dijo de. Es decir, lo tenemos tan interiorizado que, eh, que, que ocurre esto. Eh, pero eso no es un asunto, no, eso no quiere decir que Soledad no sabe leer o que, no, eh, o, o que hay algún problema de otro tipo. Es un asunto, es un problema historiográfico. Si uno hace una revisión de los manuales de historia del español en América, va a ver que el 99% de ellos cita este artículo mal. Lo cita con el título mal. Eh, pueden hacer la, la, la prueba. Eh, eh, el único que recuerdo ahora, hice, hice la, la prueba de nuevo, y el único que recuerdo ahora que, que lo recoge bien en la bibliografía es Moreno de Alba, y aún así, y aunque el Moreno de Alba es tan insistente en llamar a su libro el español en América y lo, y lo explica en el prólogo, aún así dentro del texto lo vuelve a llamar el español de América. Es decir, que es una cosa que está ya, eh, es un problema de la epistoriografía lingüística. Bien, esta es la primera página del, eh, del artículo, así se, se leyó en su momento, y este eh, artículo comienza eh, de una forma que, que es maravillosa, eh, y dice, sería tiempo ya de acometer trabajos de conjunto sobre el español de América. Creo que ha sido eh, Elena Díaz del Corral que ha eh, también mencionado este, este fragmento, me parece. Eh, y, y esa frase eh, lapidaria con la que comienza el texto que yo no sé si es una cuestión mía, pero yo veo en este, y tampoco sé si habrá sido deliberada, esto es un invento mío, pero yo no sé si, o yo veo en esta, en esta primera frase, eh, un eco de eh, nada menos que de la locución a la poesía que publica Andrés Bello en la Biblioteca Americana en 1823, cuando llama a la literatura, llama a la poesía a que cuando dices, es momento de que, de que tornes, de que vengas de la, de la vieja Europa y que vengas a América. Eh, es decir, que hay como una especie de conciencia de Pedro Enrique Sureña, de acto fundacional, en el caso de Bello, de la literatura, y en el caso de Pedro Enrique Sureña, del de estudio, eh, digamos, científico, lingüístico, riguroso, del de español en América. Eh, en definitiva, eso que él plantea, o eso que he mencionado antes del español en América, eh, creo que no, no es para, para Enrique Sureña un asunto terminológico fundamental, porque enseguida eh, vemos que en la segunda línea habla de español de América. Es decir que eh, no hay, creo yo, una, eh, una definición de términos en la que la preposición juega un papel tan perdón tan importante como puede eh, como podemos verlo en manuales como los de Moreno de Alba o Juan Sánchez Mente por ejemplo eh, en este sentido bueno esta es la primera página con esto comienza ese texto que, que hoy celebramos y él habla ahí también en ese primer párrafo de cuáles son eh, es decir tenemos este este tipo de materiales él habla aquí de materiales literarios etcétera de, de popular de literatura culta popular etcétera así como de obras de filología o de gramática, eh, no solamente desde la gramática de Bello, sino también toda la bibliografía purista eh, hispanoamericana de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Y eh, él, él da en la primera extensa nota, pie de página, de este artículo ofrece una bibliografía eh, bastante completa, eh, según su tiempo, de, lo, de las fuentes de las que dispone. Y eh, me referiré luego a, a, a lo de las zonas dialectales brevemente, porque eh, evidentemente creo que a eh, Hay puntos de los que me interesa a mí leer en Pedro Enrique Sureña, más allá del tema andalucista o anti-andalucista, que vamos a ver que, en mi opinión, es casi el interés de, de decir a, a Enrique Sureña por andalucía más ya eh, este ofre yo muchas más eh ideas. Más y hay aquí una idea que yo creo que es la la base comienza todo curso, todo estudio del español americano. Es decir, la marísima esta idea eh, que dice que en cualquier estudio sobre el español eh, no leer porque no no, no, tengo, no sé quitar pero bueno. Eh, dice que eh, abandonar era temporalmente, dice, eh, todas las afirmaciones generales, porque dice que toda generalización corre el peligro de ser falsa. Es decir, que todo lo que digamos sobre el español en América, eh, eh, pensando que es aplicable a toda América, sin más, corre el por menos riesgo de ser. Y eh, además, que esto lo hice también, cuando empiezo a hablar de las zonas dialectales, eh, que vamos a hablar eh, enseguida. A partir de, de eso, enseguida va a decir eh, cuáles son las, las causas que él cree que hay para que haya diferentes zonas lingüísticas, diferencias de clima, y ahí llama a una nota a pie de página. Eh, uno ve esto de las diferencias de clima y automáticamente vuelve con el tador sobre Enrique Jureña pensando que hay una, eh, que hay una idea determinista eh, en cuanto a esto. El mismo Enrique Sureña en textos posteriores insiste en que, eh, en que se trata de un asunto que no está estudiado y que por lo tanto, o suficientemente estudiado y que por lo tanto él no tiene pruebas para eh, señalar ni a favor ni en contra de esto, y luego habla de diferencias de población, contactos con diversas lenguas, etc. En fin, una serie de razones. Asimismo se refiere a los niveles lingüísticos y habla no solamente de las diferencias en la fonética, sino que también en el vocabulario y en la sintaxis, es decir, que para él abarca todos los niveles lingüísticos. Y eh, aquí es este, este es el punto en el que él hace su cuestionamiento del andalucismo. Lo que hay sobre el andalucismo en el artículo de 1921 no es sino estas cuatro líneas y media, no hay más, eh, explícitamente quiero decir, no hay más sino esto. Cuando vuelve sobre el tema de la generalización y dice que eh, el Andal eh, fracasa, ante el tanta diversidad que hay en América, fracasa una de las generalizaciones más eh, frecuentes creo que dice que es el andalucismo de América, dice tal andalucismo, no existe sobre todo en las tierras bajas. Eh, no puedo leerlo, pero se refiere a que... Eh, o desarrollo paralelo como una extensión de lo que eh, se puede observar en el sur de España. Y aquí vemos entonces que comienza una de las grandes dicotomías o de los grandes problemas que vamos a ver en esta polémica, que es diferenciar entre lo que es la identidad, el parecido que hay entre la pronunciación sobre todo de Andalucía, y, o de parte de Andalucía y de América, parte de América, eh, en, en otros fenómenos, no solamente de la fonética, eh, repito, la diferencia que hay entre esa identidad y la diferencia que hay con eh, pensar en eh, la relación genética que hay entre una y otra. Es decir, una cosa es el parecido, y otra cosa es que hubo dos problemas distintos. Uno de los asuntos en los que se va a enfocar Pedro Enrique Zureñi, que a partir de entonces va a ser como el gran, eh, eh, digamos, eh, eh, el gran comodín de, de, de estas teorías tiene que ver con los datos demográficos. Es decir, siempre que se habla de esto, pues se saca el comodín de Boyd Bowman para que Bowman pay, como hizo los datos de Pedro Enrique sobre los primeros colonizadores de América. En este sentido, eh, dice Enrique Sureña, recórrase la lista de los españoles más conocidos tata, y durante los primeros años y va a, se va a uno de que hay de todas las regiones. En este sentido, él va a, a, eh, a recoger un, eh, una idea que está desde, lo, desde los tiempos de, eh, de, de Rufino José Cuervo, por lo menos. Eh, Rufino José Cuervo eh, plantea, eh, está en el castellano en América de 1901, pero también aparece ya en el párrafo 996 de las apuntaciones críticas sobre el lenguaje bogotano, eh, cuando dice que todas las regiones de España dieron una aportación a la colonización americana. Esta idea de Rufino José Cuervo es la que va a tomar, y alguien mencionaba eh, el, eh, la relación entre Cuervo eh, y, eh, y Pedro Enrique Sureña, que no era polémica entre ellos naturalmente, sino que al contrario, Enrique Sureña se aprovecha de los datos de Cuervo y, eh, y, y dice que Cuervo, o, o, o se basa en, en lo que dice Cuervo, de esta idea de que todos los contingentes eh, peninsulares participaron en, en la colonización para justificar que no hay solamente... Eh, eh, un contingente andaluz que no fue eh, sino que hubo de todas, eh, de todas. Eh, eso lo dice Cuervo y lo va a repetir también Pedro Enrique Sureña como posteriormente lo hará también Amado Alonso en, en, su, eh, en otro famoso eh, trabajo Dice aquí que, eh, que para esto evidentemente hay que hacer el, el, el examen del registro de naves, que fue lo que hizo Boyd Bowman en el archivo de Indias. Eh, aquí sí se equivocó porque dice que es una tarea no demasiado larga, eh, y que, cosa que ya vemos que, que sí lo es, pero en todo caso, eh, eh, él, él apunta aquí dónde se puede resolver ese problema. Eh, eh, lo que estamos viendo aquí es que en ese momento él tiene los datos que hay, dispone, y esos datos le dicen a él una serie de lo llegan a una serie de conclusiones que, eh, que en este sentido demográficos rigurosos, según los datos de los que dispone. Ahora, ¿cuáles son esas observaciones? ¿Cuáles son las partes en las que se divide este artículo? El primero es el de las zonas dialectales, al que no me voy a referir demasiado, porque más adelante lo van a, eh, se van a referir otros, y en todo caso es muy probable que muchas de las cosas que digo aquí las vayan a decir los que van a hablar después, eh, o las vayan a, a refutar. Eh, pero eh, es decir, quizás me voy a repetir, nos repetiremos un poco, pero en todo caso, eh, el, el primer apartado es el de las zonas dialectales y el de las zonas dialectales es muy importante. Y lo más importante para mí en, en ese primer apartado no, son, no es la división en zonas dialectales que hace Pedro Enrique Sureña. Es decir, lo que leemos siempre es, que las zonas dialectales de Enrique Sureña están equivocadas. Pues puede ser que sí, o por decirlo de otra manera, están equivocadas para decirlo llanamente. Ahora, lo, lo importante es lo que está detrás de, de hacer una diferenciación en zonas dialectales. Lo que quiere decir esto es que para Pedro Enrique Sureña no existe una homogeneidad en, en América, de hecho en otro trabajo él llama a América de una forma bellísima, lo llama la vaga entidad, eh, es decir, no hay homogeneidad eh, en, en, en toda América. Y si no hay homogeneidad, es un punto a favor para pensar de que, no, de que el influjo no es monocausal, de que no hay un solo influjo andaluz en este caso, porque si no, nos explicaría por qué hay tanta diversidad dialectal. En este sentido, él convierte un problema monocausal, esto lo, lo dice también eh, eh, Nol, eh, convierte un problema monocausal en multicausales, Que es lo que está en ese primer eh, párrafo que ya eh, mencioné Es decir, las causas para pensar eh, o para justificar que hay diferencias Entre eh, el español que se habla en toda América Es de diversos, eh, puede ser climatológico, puede ser eh, sociales Por diferencia de población, etc. En este sentido, la idea de que hay diferencia dialectal, diferencias dialectales en el continente, no solamente mmm, sirve para, para ir en contra de la teoría andalucista, sino que incluso sirve para teorías, o sea, la idea, repito, no, no cuáles son las zonas dialectales, sino la idea de zonas dialectales, ya también es una idea que puede, ir, eh, in, puede servir incluso en contra para, eh, para cuestionar, eh, teorías como la o modelos como el de la coinización y estandarización que se planteó mmm, 80 años después o 70 no sé años el segundo apartado que tiene este artículo es el de, eh, que él llama lengua criolla se referían antes al tema de del eh, eh, habla negra en, el, en los textos de Pedro Enrique Sureña y en este sentido él, él incluye este, eh, este este apartado eh, aquí pero él incluye este apartado aquí sobre todo para responder a algo a lo que ya había respondido en 1919, eh, eh, para responder a nada menos que a Meyer Luque, eh, cuando dice eh, que en, en su introducción al estudio de la lingüística romance, eh, que luego tradujo Américo Castro, que eh, hay, hay una, una especie de lengua criolla en Santo Domingo y en Trinidad. Él desmiente eso y eh, como una especie pues, de, de desmentido de esto, lo hace también aquí en este apartado que en principio parecería no tener como demasiado eh, sentido dentro de todo el, eh, el aparato. El tercer eh, punto es el de la distribución geográfica de los fenómenos y luego hay el pronombre voz y la conjugación, morfosintáctico y la distribución geográfica del voceo estas son las, realmente, digamos, las, los grandes puntos, las, las observaciones que él hace a grandes rasgos. He hablado también, he puesto allí también el tema de las fuentes porque es muy importante ver el conjunto de notas a pie de página eh, que hay en, en este trabajo. De hecho, en esas cuatro líneas y media en las que él habla de su posición antiandalucista, hace un llamado a, nota, eh, a pie de página, una nota sí extensa en la que explica todo ese problema, que es de hecho el punto en el que él cita como autoridad, llama como testigo a Rufino José Cuervo para hablar de, de este asunto. Eh, en este sentido es muy importante ver cuáles son las fuentes porque también, conociendo las fuentes de las que bebe Pedro Enrique Sureña en su tiempo, se puede entender cuáles son las ideas lingüísticas que están, eh, que están detrás. Bien, todo esto he eh, comenzado de la historiografía para ir a la historia de la lengua. Y llego entonces a los historiadores de la lengua frente a las ideas de Enrique Sureña. ¿Qué tiene que ver los historiadores de la lengua con la historiografía lingüística y con todo esto que yo he intentado que sea una especie de ejercicio historiográfico sobre el texto de Pedro Enrique Sureña? Bien, eh, me voy a un texto de Volker Noel del año 2005, es decir, casi 100 años después del, del texto de Pedro Enrique Sureña en el que eh, dice, eh, el texto se llama Reflexiones sobre el llamado andalucismo del español de América, y él no lo puedo leer, pero como tengo el libro aquí voy a tratar de leerlo rápidamente del original, dice, eh, si volvemos a discutir la cuestión en este artículo, el que publica Volker Noll, eh, es porque en realidad el papel que jugó el meridionalismo en la formación del español de América no queda mucho más claro hoy, que en el pasado. Es decir, en 2005, Volker Noll dice que en realidad ese problema que se plantea en 1921 eh, por Pedro Enrique Jureña, tampoco es que está demasiado claro como se cree hoy eh, en El texto de Jureña puede servir también para comprender algunos aspectos eh, más recientes, como alguna de las que se mencionó, antes, en la, en la conferencia anterior, y que y me parece que en el chat, que tiene que ver con la teoría de la coinización que a partir de la década de los 80 plantean sobre todo Beatriz Fontanella y Germ de Granda, eh, y que tiene que ver con el problema o el papel que juega el andalucismo dentro de la teoría de la coinización. Se sabe que Fontanella plantea que hay una coiné andaluzada, es decir, que esa coiné tiene un fuerte influjo eh, andaluz. Sin embargo, Dentro de, de los mismos estudiosos del contacto dialectal y de la teoría del contacto dialectal, tampoco se han puesto muy de acuerdo en la razón por la cual eh, un contingente mayoritario tuviese necesariamente un efecto sobre el resultado final eh, lingüístico histórico y además cuál sería ese resultado. Es decir, si hubo una mayoría andaluza, ¿se impuso por qué? Porque era mayoritaria o por, o, o, o, por otra parte... Eh, o de otra manera porque eh, las soluciones lingüísticas o los elementos lingüísticos de la variedad andaluza eran más simplificados y por lo tanto triunfaron más fácilmente. Es algo que no está del todo eh, claro entre quienes plantean, por ejemplo, en el mundo anglosajón, los problemas teóricos sobre el contacto dialectal. En este sentido, vuelve a decir eh, Nol, aquí, eh, dice Parece que el meridionalismo occidental del español de América apenas se desplegó plenamente en el Caribe y las costas circundantes. En las demás regiones es un factor que entró en el proceso de nivelación sin que se pueda averiguar el grado de su importancia. Es decir, en definitiva lo que está planteando Volker Noll es más o menos lo que plantea Pedro Enrique Sureña si le quitamos esos, esas ideas ante que además sí Enrique Jureña en textos posteriores como el del 25 y como el del 30 y el 31 va a tener va a insistir con mayor fuerza. En este sentido lo que interesa es que, lo que la idea fundamental que, que me interesa de Enrique Jureña es la de que eh, si generalizamos y si pensamos o da, damos por sentado eh, esta relación entre eh, en, en algunos casos directa, genética, entre Andalucía y América, que es la que, la que Pedro Enrique Jureña reclama o, o, o cuestiona, por ejemplo, en, en, en el manual de gramática histórica de Menéndez Pidal, lo dice Pedro Enrique Jureña en una nota a pie de página, cuando dice que, eh, creo que Menéndez Pidal dice algo así como, tal fenómeno lo encontramos en Andalucía y, por lo tanto, en América. Eh, él, él dice, creo yo que de forma muy acertada que ese, por lo tanto, está señalando una relación, eh, y en este sentido, esa relación que, que vemos entre, eh, entre Andalucía y América se ha dado desde entonces por sentado. Se ha dado por sentado de una forma tan, tan profunda que vemos, eh, por ejemplo, en universidades españolas, eh, hay, hay, una, hay una universidad española que tiene una asignatura que se llama Hablas Andaluzas y Español de América. Eh, es decir, eh, y, y, y, y cuando yo pregunté por qué se llamaba así... Eh, nadie supo responderme. ¿Por qué se llama? ¿Por qué la asignatura relaciona eso? ¿Por qué no se llama? Eh, eh, o sea, ¿por, qué, ¿Por qué no se habla de, no, no, no se habla de, de otra mm, variedad? ¿Por qué el andaluz necesariamente eh, se entiende como un asunto eh, cercano al español americano, más allá de lo que en principio y de forma impresionista puede parecernos por la pronunciación? Algo que Rafael Lapesa en el año 64, que según Rosenblatt es el que cierra el debate andalucista, lo dice muy claramente, en realidad lo que hay de, de andaluz es un asunto fonético sobre todo, eh, pero como vemos, aquí hay muchas cosas que todavía están por, por estudiar. Y voy a terminar con, eh, con la idea eh, que ya lo ha mencionado Juan Sánchez Méndez en la conferencia anterior, y es que eh, en líderes... Leyendo de manera a Pedro Enrique Jureña, y a muchos autores, es decir, hay que releer a Pedro Enrique Jureña, porque no hay, hay que releer a Amado Alonso, es decir, a, a esos autores malditos o proscritos en el sentido de que se, se ha considerado que los antiandalucistas eh, son como una especie pues, eso, pues, de, de, de grupo maldito, cuando el antiandalucismo es lo menos interesante, de Amado Alonso, lo menos interesante, y de Enrique Jureña lo mismo. Eh, creo que hay una, hay una especie de línea que va desde entonces hasta las ideas que plantea José Luis Rivarola, por ejemplo en este texto, pero también en otros de 2005, cuando plantea su idea de la reestructuración patrimonial. Es decir, eh, lo que dice no es otra cosa, que los orígenes del español en América es un problema complejo que, y, y vuelve a decir en definitiva lo que ya dijo Cuervo, lo que dijo Enrique Sureña y lo que dijo Amado Alonso. Eh, eh, en, la, en la base lingüística del español americano, que en realidad todos los contingentes dieron una aportación en principio de pobladores. Lo que habría por otra parte que preguntarse hasta qué punto nos hemos encandilado con las ideas extraordinarias, por cierto, de Boyd Bowman por otra parte, y, y pensando que a mayor número de andaluces sencillamente es una especie de ecuación, eh, cosa que... Mm, a ver, estoy haciéndolo de forma un poco hiperbólica, pero eh, o sea, por supuesto que hay una relación, pero, en, pero ¿de qué manera ocurre esa, esa relación, que no necesariamente es matemática? No es una ecuación que una cosa lleva a la otra de forma directa. En este sentido, lo que viene a plantear en definitiva a Rivarola o a dibujar porque lamentablemente no pudo terminar sus, no pudo darle forma definitiva si es que existe tal cosa a sus ideas eh, es que todos los contingentes eh, eh, europeos dieron un aporte a, eh, poblacional y lingüístico a América y en distintos lugares, en los distintos lugares de América es decir, recordemos esa división dialectal de Enrique Jureña, se fue gestionando de forma diferente es decir, recordemos las causas que da Enrique Jureña eh, pero puede gustarnos o parecernos más o menos surrealista hoy en día la, la, la teoría climatológica que señala que no es tal como él dice después, pero problemas poblacionales, etcétera. Es decir, que hay una serie de causas, que es más o menos lo que viene a decir Rivarola, y que a partir de allí, por distintas causas, viene a reestructurarse de manera social, de manera geográfica, los distintos elementos que forman parte de la, del estado de variación de la lengua española en un lugar determinado. Y para terminar, eh, voy a poner también la fotografía del último párrafo que dedica este tema a Pedro Enrique Sureña en este libro de 1932, cuando dice que de todos modos es de sumo interés que se estudien científicamente los comienzos del español en América y su parentesco con las diversas regiones de España. Cuestión que hasta ahora en la mayoría de los casos perezosamente se daba como clara y resuelta. Yo no estoy tan seguro de que nos hayamos alejado mucho de esto y quizás estamos más o menos en este punto en, todavía en muchos de los eh, aspectos. Por lo que vemos que es un eh, problema mucho más complejo de lo que en principio eh, se piensa. Eh, esto es todo y muchas gracias. Antonio, como Perfecto. siempre, estupendo. Estupendo, un, un súper aplauso. Creo, mira, en un momento pensé que era yo, pero me hicieron unos, una, unos comentarios, unas consultas. Quizás estabas con algún problema de conexión. ¿Te, ¿Te apareció un aviso o no? Porque. Me apareció una vez, pero. Sí, pero mira, no importa, se entendía. La, la, la cosa es que uno ahí se, se preocupa. ¿Me vas a creer que se generó un debate? interesantísimo sí. en, en, un, en el mundo paralelo del chat, eh, en relación con, con, con, con bastantes puntos. El pobre Enrique Jureña generó debate, luego la oposición de En generó un debate interesantísimo. Ahora último, eh, todo lo que tiene que ver con, con la con, con esta, este binomio coinización, estandarización, sobre todo la coinización, que se lo comentaba Juan y que luego tú también lo compruebas. O sea, estamos en esa línea fonológica para poder hablar de coinización, pero ya luego eh, hay, hay otros aspectos que, que escapan a, a, a estos supuestos. Yo tenía bastantes comentarios, pero nos quedan dos minutos. Pero a mí me alegra porque de alguna manera tú. Tu conferencia estupendísima eh, otorga esta historiografía eh, del ensayo en cuestión. Entonces estamos así con, entrando ya de, de una manera impecable, de, de una manera rigurosa respecto al, al, a la celebración de hoy. Otro tema que salió, te invito a que leas pero luego voy a compartir, le voy a, le voy a ir compartiendo el chat al, al, a, a los conferencistas porque tam, también salió un tema... Inicial respecto a Pedro Enrique Ureña, lingüista, pero también Pedro Enrique Ureña filólogo. No hay que olvidar el tema de, de su tesis doctoral bueno, en es Minnesota, que, Minnesota, claro. Es que, es que, para, es que para mí, es, ya sabes que es una cosa, es decir, eh, yo creo que, que es un error de los lingüistas alejarse de la filología. Eh, Aparte de que es una cosa, es decir, esa, esa idea de pensar que el lingüista es una cosa superior al filólogo, eh, eh, en fin, creo, yo creo que cuando, cuando digo lingüista me refiero a que lo que él hace allí, sí, hay unos problemas puramente lingüísticos, eh, a, también filológicos, pero hay, hay unos problemas fonológicos eh, que él plantea allí, que obviamente la fonología no está desarrollada en ese momento como lo estaría después, pues, en fin, pero... Pero aspectos fonéticos, aspectos morfosintácticos, hay una serie de aspectos teóricos que están allí ya sin el nombre, sin el concepto, pero que están delineados allí. Sí, hay una gran lucidez en Pedro Enrique Sureña que, eh, que evidentemente hace que... se le, eh, o sea, Yo respeto mucho a Pedro Enrique Sureña como lingüista, como filólogo ya ni, ni hablar, ya ni hablar. Eh, y creo que está de hecho por encima de muchos de los debates que se hacen sobre él. Es decir, creo que es, es, es ese tipo de figuras... Eh, eh, por eso siempre me refiero a él como el pobre Pedro Enrique Jureña, porque es de estas figuras eh, sobre las que se hacen debates que no sé hasta qué punto realmente tienen que ver en el fondo con, con su obra, y, y que cuando, si uno hiciera una lectura, creo que son 14 volúmenes las obras completas de Enrique Jureña, eh, eh, eh, y por cierto se pueden descargar varias de ellas de la, del Ministerio de Cultura en República Dominicana. Eh, justo el de estudios filológicos no, no, no funciona porque así es la ley de Morphy, pero bueno eh, en todo caso eh, creo que eh, si uno leyese en este contexto a, a autores como, como Enrique Jureña en el campo de la lingüística, pero también en otros, es decir eh, eh, yo pienso mucho en, en Mariategui y también eh, es decir eh, o qué sé yo, por poner un ejemplo, o Alfonso Reyes eh, Octavio Paz es decir, este tipo de personajes eh, ¿Cuántas polémicas mm, realmente se hacen sobre estos personajes que en realidad no, eh, no tienen un fundamento real en la obra de estos autores? ¿no? Es como se lee lo que partiste diciendo que fue magist ma magistral. El proceso de lectura y hacer historia del proceso de, de, de lectura que, que es fundamental, es, es relevantísimo. Mírate, un, un aplauso de nuevo. O sea, el, yo creo que las conferencias de, de Antonio dan para hora y media. Dan para hora y media como nos pasó en abril, ¿te acuerdas? Que que, fue, que ahí ni siquiera usaste PowerPoint. Es, a toda esta gente, esto es nuevo bueno, porque pues, Antonio es de la vieja escuela. Yo creo que este es uno de los primeros PowerPoint que usa. Bueno, ya, ya, vi, de, como, ya de, de, ves cómo de, ha sido con fotografías artesanales, pero bueno. Pero no, estupendo, y compartiendo tu biblioteca maravillosa. Y te, te pido eso, que... Mira si te están ahí piropeando de lo lindo. Te pido que re, re, recorras el, el chat, pero luego se los voy a, se los voy a compartir, porque se generó una, un debate maravilloso. Y seguimos, seguimos. Eh, ay, lo, lo, lo que te quería comentar en relación con Pedro Enrique Jureña, filólogo, y esa, eh, ese volver a la filología, eh, te pido que se genere una conexión ahora con lo que va a hablar eh, Diego Ventibeña y con lo que va a hablar también Daniel Link mañana, si es que puedes, porque justamente eh, las la reflexiones que, que trabajan ellos en extenso tienen que ver con, con este retorno a la, a la filología, ¿no? el asentar la filología. Entonces seguimos, queridos, cualquier duda... Eh, me piden el correo, nos contactamos con, con Antonio,